No sé en qué parte me equivoqué, porque yo soy como soy y sigo siendo y miro para atrás, yo no me equivoqué. Eh, ah, yo no me equivoqué. Una cosa que digan, no sé por qué habla de mí. Eh, yo no, no me equivoqué nada, yo no me, no me siento equivocado. Sí, soy, soy, soy, soy, soy, soy ser humano, ¿no? Lo sí, sí, equivocamos, sí. Pero, sí, Todos nos equivocamos. Sí, claro, habrá claro. cosas que le... Hay una parte sí, habrá de la historia... Re, pero no sé qué... Pero no sabes qué, digamos... Si vos haces una miradita para atrás... No sé por qué... No te equivocaste en nada, y acá la equivocabas Vanessa, entonces. Yo no digo que equivocada ella, es que yo no vivía con mis hijos, yo vivía con mis hijos, yo trabajo 12 horas todos los días. ¿De, y, de, y, de, ¿de y qué trabaja, lo... Mis hijos Daniel? se criaron con ella, se criaron con ella. Está yo bien. trabajo en la estelería Ensenada YPF, para una empresa subcontratada por YPF. Ok, ok, ok. Daniel, sí, Daniel. Siempre, no, perdón, perdón, lo que decía Ay, Vanessa, a Daniel... ¿también? es un punto de inflexión que los podría llevar a encontrarse, dijo. Claro. Y si vos hubieses cambiado de actitud en el momento donde tu hijo estaba grave y luego donde falleció, y hubieses acercado desde otro lugar, no desde el lugar de, yo hice todo bien, los equivocados son los demás, ella hubiese cambiado su actitud con vos. Creo que ahí ella planteó ayer un punto de acercamiento y vos hoy no lo estás tomando tampoco. No, yo el acercamiento no acercamiento, eh, acercamiento, cuando estuvimos allá... El médico habló que el parte médico iba a ser eh, para, los tres, eh, para los tres iguales, porque él por separado no iba a dar el parte médico. Y bueno, ella dijo así, no hay problema, bueno, listo. Eh, hablamos y el parte médico los daba ¿Tú? a los tres. A mí me da la impresión, y... Rana, a mí me da la, la impresión que hay alguien entre ustedes que no soltó lo que fue la relación. Mm. Es decir, cuando rompieron, que no sé por qué sí. motivo, y te fuiste vos y te echó ella... O sea, me da la impresión como que no resolvieron algo del pasado y que eso lo vienen arrastrando a través del tiempo. Sí. Y sumale, y, sumale, y con esto te sumo un gatito, digo. Estamos hablando de una mamá muy presente que perdió un hijo. Claro. Entonces, a todo lo que la pérdida de ese hijo que está todavía a flor de piel, digo, todavía sí, no se cumplió. Sí, sí. Un a año. ver, ¿qué dice Daniel? No, yo no, mira, en primer momento te digo, yo no abandoné a mis hijos como escuché decir. Sí. Eh, ella se separó, se fue de mi casa Vivía acá atrás, la casilla Vivimos sí. hasta que cumplió 6 años Benja sí. Y ella se fue con su nueva pareja claro, claro Yo acá claro. quedé solo Sí, sí. sí déjame contar algo Vos me estabas contando antes de armar todo Que vos vivías acá con Vanessa sí. Y ella te engañó con la actual pareja de ahora Claro, era conocido y se fue con el muchacho Bueno, listo, quedó Yo tendría que estar resentido Pero nunca más la jodí, nada entendés Entonces por qué ella sigue... Cualquier nota que hacen, se agarra conmigo. El otro día tuve un problema en la esquina del mural, se agarró conmigo. Pero si yo ni estuve en el mural, nada, cero problema, ya me Una nota ya se acordó de mí. A dónde va se acuerda de mí. No sé qué tiene contra mí. Inolvidable. Daniel, Daniel, te quiero preguntar, ya que esa era la parte de la historia que nos faltaba saber, eh, digamos, de por qué ustedes habían terminado mal. Yo te pregunto, ¿vos lo conocías al gordo Leo, como le dicen ustedes, antes de que... Se vaya con, con tu la que era tu mujer. No conozco a todos. No, sea, pero salir, era tu amigo. Estar tomando unos tragos, era amigos. Era tu y amigo. Era conocido, era conocido. Sí, estábamos todo, Sí, estábamos en el grupo. A la Gran Icardi. Claro. Ah, Ahora ¿sí? se puede entender un poco más. Bueno, esa palabra. me deja vale. hablar. Sí, me dejá dale, hablar. dale, Daniel. Eso, eso, eso, tío, es. Eso te iba a decir. Me hicieron una icardeada. <risa> Pero, perdón, perdón, perdón, Daniel. Ya que estamos yendo tan íntimamente en la historia, lo que pasó en el pasado, eh, ¿qué pasó antes, Daniel, para que Vanessa decida irse con un amigo tuyo? ¿Cómo era la relación de ustedes? eso le tienen que... Vos eras un hombre no, perlijo, la bien, bueno, mucho. No, nah, había problemas pero bueno, había como todo, ¿viste? Yo laburaba full, venía tarde, pero nunca... Me da bronca que dice que lo dejé solo a mis hijos, que yo lo abandoné, que el auto claro. se fue con esa mentira, que le dijeron que yo lo abandoné, lo dejé tirado, pobrecito mi hijo, se fue con eso. Claro, no, claro. Se fue con la verdad. Daniel, eh, hay información eh, de... Y Uy? bueno... Sí, ¿y querías agregar algo más? Perdón. No, no, y por eso... Yo soy el padre y tengo un dolor grande. ¿Cómo van a decir que lo no, dejé no, no, tirado? No, no, yo claro, sé. todo es el bar, que Yo no lo dejé tirado Totalmente. a mi hijo. Eh, Daniel, ¿hay información de último momento? de Durama, ¿no? Sí, porque estábamos hablando de estas ciertas vueltas del ADN que ayer la propia Vanessa nos decía que la familia le aseguraba que eso no, no estaba en curso. Y primero me aclara que lo de gordo está de más, que tiene nombre y apellido y que se llama ah, Leonardo. Perfecto, Leonardo. Eh, Pensamos que era un apodo, perdón No, lo... no, pero no lo dice por nosotros Lo dice, obviamente Por Daniel, Daniel gracias eh, Y acá tengo Bueno, a él le dice sac... Galrana también Bueno, ah, no, pero, y él no, Daniel Pero el gordo, al, al, al, al gordo le molesta bueno, el gordo Bueno, el Galrana, el, el otro al gordo No, y, el, y el además señor. era mío, es... el rana y no, el lo gordo y yo, lo lo dice ¿Qué más hay, Débora? Y acá hay una charla que me permite Que la muestre entre Vanessa y Ailén, la nena Sí. Que está esperando... El, el, el, la podemos leer, ahí está. Hola, Elen, verás que las notas siguen y demás. Daniel está hablando de vos, del ADN y demás. No sé por, por qué las mentiras, porque ayer le aseguraba que no. Hola, Abril, no estoy en mi casa. ¿Qué pasó? El Rana está hablando que se hizo el ADN con vos. La posa es que solo quiero saber si es verdad, porque el tema que quedamos mal nosotros negando que fue hecho. Claro. claro. Entonces, Ayer lo bloqueé. Dice, esta criatura ahora nos puede confirmar el rana si esto pasó. Porque lo que hace. No. Ni me interesa uh. su vida. Dejá está lo que hable. Se ve que necesita plata. Pero no desmintió. No, espera. espera. No desmintió. La, la madre de la criatura está diciendo que no hubo ADN. O sea... El la información asegura, que manejaba Vanessa Da por hecho por, da, por, por, por eso Vanessa afirmaba claro Entonces recién no, no me manda y dice Hablé con Ailén Nos permite las dos personas sí. ver la charla que tuvieron Que lo bloqueó Vamos a preguntárselo a Daniel Evidentemente necesita plata Vamos a preguntarle a Daniel Fijate que acá están diciendo que esto que decís De que el ADN se hizo No es verdad, ¿qué pasó? ¿Cómo es la situación Daniel? Bueno, te cuento eh, la, la llamó a mi señora, ella. ¿Quién? Mi señora había fallecido a Ailén. La, eh, la llamó mi señora. Sí. La, y, y, y sí, bueno, necesito que <risa> el Rana hablaba. Y dice, oh, yo no estoy, estoy en Varela, porque eh, había fallecido a la hermana de mi señora y andaban haciendo trámite. Y bueno, y me dice, no, ¿por qué? ¿Pero para qué lo quiere No, porque me tienen que acompañar a un lado, le decía. Sí. Y me dice, tienen que acompañarme, dice a dónde te acompaño y no, dice, ¿Por y bueno, le tuvo que decir a dónde íbamos. Y pero yo no sabía nada, y mi señora dice, ahora va a Ilena a buscarte, Dani, levántate Bueno, dice, venga se levanta mi hijo, y me vino a buscar, pero me llevó y no me dijo a dónde Ay, iba, perdón, me no acompañó a un nada, lugar, lo que estás me explicando. dijo. Pero, pero papá, para, a vos a vos te sacaron una muestra de ADN, te pusieron un hisopo en la boca, te sacaron sangre, algo, algo, ¿fuiste a un laboratorio? Sí, sí, fui, me hicieron dos sopados, me pone un sopado, después me puso otro y bueno, bueno quedó si entre no de 120... No, no, eso es un ADN privado. Que... Está bien. ¿Y cuál sería el problema? ¿Lo hemos creado en eso? Es privado. ¿eh?